Adelante, Coín ha presentado las dos mociones que llevará al Pleno de mañana. Una de ellas será para promover medidas institucionales sobre la declaración de la Sierra de Alpujata y Mijas como parque natural para su protección ante el aumento de las catástrofes medioambientales. Con esta moción queremos conocer eh, cómo se encuentra en la actualidad el estado de tramitación de la declaración de parque natural de Sierra de Alpujata y Alpujata y que en su caso se dé solución a los impedimentos que pudiera haber para... para... ...que prosiguiera eh, su tramitación normal... ...estamos seguros también de que el resto de municipios implicados... ...no tendrán ningún inconveniente... ...en hacer lo mismo que nosotros". Otra moción será para instar a la Junta de Andalucía... ...a que vuelva la presencialidad en la atención primaria... ...en los centros de salud... ...ya que la asistencia telefónica durante la pandemia... ...ha provocado el retraso de diagnósticos de enfermedades. "...el 16 de este mes... ...se aprueba en el Pleno de la Cámara Andaluza...